En la vida, como en el deporte, visitan, irolean besala, compañerismo, Tasuna. inclusión, guisar igualdad, Tasuna. Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Thank you. En la vida, como en el deporte, visitan, kirolean bezala, respeto, Beguirunea, superación, Obetzeko griña, juego limpio, Yoko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.